A que lloren, ¿eh? Esta va para toda esa gente que nos humilló y poco a poco nos van brindando el respeto. Thank you. Estoy de mi hermano. y no lo voy a trazar. ¡Ahí se ¡Ahí paredes. ¡Ahí va! Porque Corea quiso hacer, ahora tiene dinero de sobra por está en pago Para la gente salir ¿sí, mi compa ¡Ahí va viejo! ¡Arriba guerreros ¡Y arriba mi chacapa! La, la recuerdo con delirio y me río del martirio al no poder conseguirla. La pena que me hace garras un cansillo sin guitarras. Yo el hombre y que se la hora con hombre sufrir y también llorar